que yo ya, yo ya iba para mi casa yo había escuchado algo entonces cuando yo volteo así mi celular es aquí donde miro la primera vez después de unos días de investigación sobre el caso de las brujas de Querétaro y después de haber resuelto que de pronto el sonido que se escuchaba en ese video era igual a uno grabado en las calles de Cuernavaca, Morelos, pues tenemos una exclusiva. Y es que la persona quien grabó ese video se comunicó conmigo. Me mandó un video para demostrar que efectivamente él era eh, mostrándome los sitios donde grabó el supuesto encuentro con las brujas Y no, no fue en Querétaro Él mismo nos explica dónde sucedió Además, nos dio una entrevista A continuación van a ver un material único Nuestra investigación nos ha llevado hasta este punto ¿El caso es real o es falso? ¿Qué sucedió? Todas las preguntas que tengan con respecto al caso de las brujas de Querétaro Vamos a resolverlas en este video Mi nombre es Oxlac Castro Juntos somos la Legión Oxlac Comenzamos. Bien, esto fue lo que me envió nuestro amigo Luis Sandoval. Dice que es el autor intelectual del video que está surcando las redes sociales de las supuestas brujas de Querétaro. Y que no, no es en Querétaro, ni en Puebla, ni en Jalisco. Es nada más y nada menos que en el municipio de Loreto, Zacatecas. Y dice que me puede dar más detalles y fotos y la primera fotografía que me envía precisamente es cuando subió el video a su cuenta de Facebook el 18 de octubre. Y luego nos manda este video que van a ver a continuación que es donde le sucedieron los hechos. Pero antes de eso vamos a escuchar algo de la entrevista que también nos concedió. Agradezco Luis, cuéntame, ¿qué estabas haciendo en ese lugar? ¿De dónde venías? ¿O cómo fue que empezaste a grabar? Mire, pues yo estaba en mi casa, yo vivo con mi hermana y con mi abuela, y mi papá vive cerca de ahí, entonces mi papá venía de una fiesta y nos habló que fuéramos por comida que nos había llevado, y llegó tarde, como yo, yo estoy acostumbrado a dormirme tarde, pues sí, y ese día... Y hoy es mi carnala, mi hermana, perdón, pero al último, pues, ya era noche para que saliera ella y fui yo, y ahí me entretuve con mi papá mucho rato, ya cuando venía, yo traía la comida en la bolsa, entonces, antes de donde empiezo a grabar, está un, un, un campo de fútbol, de tierra, y ahí, cuando yo justo en medio del campo, se pues, empezó a escuchar por gritos, así, pero lejos, como si estuviera muy lejos, y ya seguí caminando no me tomé mucha importancia. Cuando seguí caminando volví a escuchar y... No, ya voy para mi casa yo qué perros escucho. Ya, ya casi llego ya a mi casa. Ay, güey. Tengo un pinche paniqueado. Ay, mi no, mamá no, me está a madre Ah, su puta madre. <risa> Pero cuando ya pues, me asusté y empecé a grabar, yo por eso empecé a grabar diciendo ya voy para mi casa. ¿Sabes que Se escuchó, no me paniqueaba. Y incluso en ese, en el segundo seis del video se escucha como yo escuché hacia lo lejos, un lamento. Y en eso cuando empezó se empezó a escuchar fuerte, mi celular vibró y yo volteé el celular hacia la derecha y estaba una silueta blanca ahí, y por eso yo corrí. Yo vivo a la derecha de donde salió y, y yo corrí. Para el lado opuesto, porque pues, salía casi uno de mí, pues yo corrí para que no, no se me arrimaba o algo. Y cuando iba corriendo, de vuelta a mano izquierda me volvió a salir la misma silueta. Y yo me di la vuelta de la cuadrilla que está ahí, le muestro, y vuelve a salir. Entonces ahí me bloqueó el celular, y cuando bloqueó el celular se corta el video. No mames. Ok, ¿qué hora era cuando sucedió todo eso? Y entonces, como me lo platicas, mencionas que no eran tres mujeres, porque bueno, la mayoría que vimos los videos... ...pudimos al menos contar tres personas de blanco, tres mujeres de blanco... ...una que precisamente aparece arriba en los montículos de tierra... ...donde nos mencionaste... ...y después del lado izquierdo sale... ...y al final del video nuevamente sale otra mujer... ...me estás diciendo que entonces no eran tres... ...sino que era una... ...y que se estaba como de alguna forma apareciendo por donde ibas corriendo... Pues se podría decir que sí, porque yo cuando volteaba para atrás, yo ya no, yo ya no miraba, yo ya no miraba nada ni, Y yo miraba así cuando iba corriendo, la primera vez corría a la izquierda y volvía a salir. Pero si te fijas bien en el video, está un poste y sale como del poste, sabe cómo se mira, no no se mira qué pasa así por atrás del poste, nomás que sale así la silueta de, de ahí. Y, y en el otro lado, cuando voy corriendo, ya va, ya va otra vez caminando. Y hasta camina raro, sabe cómo se miraba. Y sí, pues me asusté, fue un susto muy fuerte y si sí, duré varios días que no dormía ni comía. Y hace tiempo apenas estaba recuperando de eso porque sí me puse muy malo. Me contaban con la hora, eran como las 2.40 más o menos, porque mi papá nos habló a la, a la 1.20 y yo me entretuve ahí en casa de mi papá y eh, si sí, iban a ser las tres y de hecho yo no iba a subir el video no más que mi hermana pues, bueno mucha gente de, ahí del, de mi barrio escuchó y mi hermana hace una noche también escuchó y me dijo súbelo, súbelo. Y yo no quería yo, yo nunca pensé que se fuera hacer viral porque muchas muchas páginas no he visto que le ponen que que pasa en otros lugares y tampoco ni les comento nada de hasta ahora, porque me decían diles que no es ahí, que porque dicen que en Guanajuato en Jalisco, en Puebla en Celaya, Aguascalientes Zacatecas ¿Qué sucedió después de que se cortó el video? Seguiste corriendo, ya te escuchabas espantado y todavía te ibas a encontrar con una mujer, igualmente de blanco, que se alcanza a notar en el video, ¿qué sucedió después de eso? que ya nadie supo de pues, ahí de la esquina donde sale la última vez la mujer de blanco es, Empieza la calle, está una bodega grande y de en a un costado está mi casa luego luego Pues yo cuando bloqueé el celular, pues yo, yo seguí corriendo, yo pues hasta gritando Ya no vamos a mi puerta, desbaraté la chapa para aventarla fuerte y me metí corriendo Y entonces mi hermana me dijo, ¿si ¿Sí escuchaste? Y dije, sí, y sí. yo miré llegué diciéndole, pues ya asustado Entonces pues, ya me metí yo a mi cuarto y mi abuelita se despertó y me barrió y sabe cuánto me hizo me debe tomar unos test a ver cuánto. Pero no, ese, ese día yo no pude dormir, ni al siguiente. Ni en una semana no pude dormir. Y, y no comía, no me daba hambre y todo me causaba temor. No quería estar solo. Eh. Los vecinos se enteraron de lo que grabaste. Y si sí si es así, ¿qué han dicho sobre eso? ¿Son brujas? ¿Fue la llorona? ¿Era alguna persona que estaba gritando en la noche? ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? ¿Han escuchado eso? ¿Se sigue viendo ahí? Pues después de eso, mis vecinos sí me dijeron así, así pues todos los días me, me hablan y decían ¡Ey, yo sí escuché! Y así, que esa señora también, y incluso otro señor también la miró ese mismo día, cerca de ahí, pero ya no se ha sabido nada de que haya salido, nomás hay rumores de que se escucha de repente, pero pues, no, yo ya no, ya no he visto. Bien mis estimados, no es en Querétaro, ni Puebla, ni Jalisco, es aquí en Loreto Zacateca. Desde este punto exacto yo empecé a grabar que yo, yo ya iba para mi casa, ya había escuchado algo Entonces cuando yo volteo así mi celular es aquí donde miro la primera vez Y después <coughs> yo corro para acá, yo iba acá de hecho, pero corrí para acá Aquí has empezado a escuchar como el, el, el llanto, el grito muy asordecedor. Más, más y aquí es donde volví a mirar. Aquí. Entonces yo hice esto. Ahí la vuelta. da no no aquí mire aquí fue la última vez que me que mire Ahí. y aquí va mi video tú subiste este video a tu perfil de Facebook lo dejaste en público o solamente para la gente que te conoce yo lo puse para compartir con mis amigos en mis redes sociales, yo lo subí. Y entonces pues fue muchos, sí lo compartieron varias personas y de ahí se lo robaron y empezaron a subirlos en páginas y sabe cuánto haciendo. Y ya pues yo miraba que lo ponían que en Celaya, en Calera Zacatecas, en Aguascalientes y en Jalisco, que pasaba ahí, en todos lados, sino pues es aquí en el municipio de Loreto, Zacatecas, de Zacatecas, exactamente. Mira, hay muchas dudas, las personas creen que el video es falso. Hicimos alguna comparación del audio que se escucha en tu video con una grabación. Quiero preguntarte y que seas bien honesto, ¿el video es real? ¿Realmente te sucedió todo lo que nos acabas de platicar? ¿O fue uh, algún, alguna broma, algún video que decidiste hacer con alguien más y esto es falso? Oh, pues mire, pues yo digo que sí es verdad porque si haya sido una broma de, de alguna persona hacia mí o si me hayan que iba a asustar o algo, pues sí fue una broma de muy mal gusto para mí y tampoco yo no tengo explicaciones porque... Al siguiente día, tempranito, mis, unos vecinos míos allá anduvieron viendo dónde, salieron, dónde salía, de dónde estaba parado y todo, pero no salen, no había huellas ni nada. Así que, pues yo por mi parte, yo digo que es verdad, porque si sí, yo se me llevó un gran susto y, y una gran impresión. Yo, quizá alguien quiso espantarte con algunas bocinas, con ese sonido, y quizá alguien se haya vestido de blanco. ...y se haya puesto ahí en esos tres lugares donde tú grabaste. Ahora sabemos que es falso todo eso que se ha dicho. Ya nos dijiste dónde fue, nos has mandado un video del lugar, nos has platicado la historia... ...y también nos has eh, dicho que te pusiste mal. Ah, pues la verdad no, no, yo no me atrevería otra vez a ir ahí y grabar de noche... ...porque no, sí, sí fue muy traumático para mí. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas querido dar esta entrevista. La gente agradecerá ahora el conocer la verdad cómo fueron los hechos. Te agradecemos mucho que nos hayas eh, permitido conocer todo esto que está detrás de ese video que se volvió viral. Te mandamos un abrazo. Gracias, Luis, y quedamos en contacto. Sí, está bien, pues, amigo. Me no, voy para mi casa yo. ¿Qué perro se escuchó? Ya, ya casi llego ya a mi casa, ay wey, tengo un pinche paniqueado, ay no, mi madre, a ah, su puta madre. Ustedes han visto en este canal el análisis del video. Y también ahora la entrevista con la persona que grabó ese famoso caso de las brujas de Querétaro. ¿Ustedes qué opinan? Eh, por el momento vamos a dejar este caso hasta este punto y vamos a seguir investigando algunos otros que han estado surgiendo en Internet. Recuerden que aquí en su canal Oxlack Investigador vamos a resolver juntos todos los misterios que salen o que surgen en Internet. Así que nos vemos en el siguiente video. Por favor, compartan este, denle like y coméntenme aquí todo lo que crean al respecto de lo que acaban de escuchar en esa entrevista. Y nos vemos en la siguiente investigación. Si quieres apoyar directamente mi canal, te explico cómo puedes hacerlo. Entra a mi canal Oxlack Investigador y en las pestañas que se encuentran en la parte de arriba buscamos la que dice acerca de... Le damos clic